Estamos aquí en la pop-up de Ura y es increíble mirar cómo vamos, 8.438 platillos vendidos. ¿Y cuál era la meta? Pues la meta original se lo propusieron. eran 5.000. Eran 5.000. Y ya nos, parecía unos eh, ya nos parecía una pasada. 8.438 millones de gracias porque ese dinero va a ir destinado a ayudar directamente a los animales de Santarubán que hemos pasado por aquí, nos hemos puesto tíminos, la verdad, con la pizza, las empanadas, los burritos Y deciros que bueno, que ura muchos los habéis probado, tiene carne picada, tiene chorizo, tiene URA, que no está hecho a base de animales, que es una manera eh, muy saludable de sacar a los animales del menú y ya veis que hay que apoyar iniciativas esta parte, están apoyando a los animales y están apoyando a los animales de los santuarios directamente. Así que os animo, si tenéis rato, pero tenéis que ir muy rápido a venir aquí, aunque creo que ya no va a quedar nada, o me van a matar porque ya están cerrando, o si no, pues, pues tener en cuenta, tenerlo en cuenta a la hora de comprar.